Y como parte de la celebración del Puerto Verde aquí de San Diego, se van a realizar varios eventos como el que se llama That's My Bay Service Day, un día en el que se van a reunir los empleados del Puerto de San Diego, se van a distribuir en diferentes locaciones a lo largo del Puerto de San Diego y junto a otras organizaciones se van a poner a limpiar los diferentes parques. Pero para esto nos amplía mucho más Rafael Castellanos, quien es el presidente del Puerto de San Diego. Adelante. Tenemos muchos eventos, pero en particular tenemos un día que es el That's My Bay Service Day, el 20 de septiembre. Los empleados del puerto se van a reunir en varios sitios por lo largo de la costa de la Bahía de San Diego para recoger basura y uh, para a, asegurar que nada llegue a la bahía. El resto del año también tenemos más limpiezas costeras. También uh, participamos en varias iniciativas con nuestros, nuestros empleados para uh, tra tratar de fomentar uh, uh, prácticas sostenibles, por ejemplo, uh, minimizar, uh, minimizar uh, desechos, también conservar el agua y la energía, hasta fomentar uh, el transporte alternativo y también reciclaje. Pueden ir a nuestra a nuestro sitio de internet porto y justamente estoy aquí en Bayfront Park de Chulavista en donde va a ser parte de este evento That's My Bay Service Day en el que usted también puede participar. Y recuerde cuando esté en redes sociales utilice el hashtag That's My Bay y lo invito a que visite la página portofsandiego.org para más información acerca de este evento y todo lo que sucede en el mes de septiembre que es el mes del puerto verde. Soy Felipe de María, hasta la próxima.